Hola, bienvenido a nuestro curso de Instrumentos LAB 101, en el video de hoy veremos el Sistema Legal de Unidades en Colombia. Los temas que cubriremos el día de hoy son, la normatividad nacional referente a la metrología y quién determina la hora oficial en nuestro país. En Colombia, el Sistema Internacional de Unidades fue adoptado mediante la Ley 33 de 1905. En cada país el gobierno debe establecer su propio sistema de normalización y metrología. El encargado de cumplir estas funciones es el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, según el Decreto 2269 del 16 de noviembre de 1993, por el cual se organizó el Sistema Nacional de Normalización, Certificación y Metrología. El Consejo Nacional de Normas y Calidades declaró la norma técnica colombiana NTC-1000 oficializando así el uso del Sistema Internacional de Unidades mediante la resolución 005 del 3 de abril de 1995. Asimismo, la Ley 1480 del 2011, el Estatuto de Protección al Consumidor, estableció las unidades legales de medida para Colombia, las cuales comprenden las unidades del Sistema Internacional de Unidades, sus múltiplos y sus múltiplos, y algunas otras unidades que no pertenecen a este sistema. Solo hasta la expedición de la Ley 1512 del 2012, el Congreso de la República aprobó el ingreso de Colombia como miembro pleno de la Convención del Metro, convirtiéndose así en el país firmante número 84. Y de acuerdo con lo establecido en el numeral 14 del artículo 6 del decreto número 4175 del 2011, el Instituto Nacional de Metrología mantiene, coordina y difunde la obra legal de la República de Colombia. En resumen, los temas que hemos visto el día de hoy son la adopción del Sistema Internacional de Unidades en Colombia, la función del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo concerniente a la metrología y la obra legal. Y hasta aquí nuestro video del Sistema Legal de Unidades en Colombia. En el siguiente video veremos algunas unidades que no pertenecen al Sistema Internacional. Muchas gracias.